El día de hoy continuaremos con la segunda parte del curso de trigonometría, parte 2. ¿Qué veremos? Seguiremos trabajando la parte de ejercicios de identidades trigonométricas. En este caso vamos a ver otras identidades un poco más avanzadas. No siendo más, comencemos. Analicemos este primer ejercicio. Tenemos lo siguiente tangente cuadrado de x igual a 1 menos coseno de 2x, 1 más tangente cuadrado de x. Vamos a ir resolviendo estas identidades. ¿Qué es lo ideal siempre cuando tengamos una identidad de este tipo? Intentar siempre llevarlas a senos y cosenos, es la forma más sencilla de resolverlo. Entonces vamos a recordar esta identidad que dice que 1 más tangente cuadrado de x es igual a a secante cuadrado de x, vamos a reemplazar entonces eso que tenemos aquí y sabemos que la tangente es seno sobre coseno, como está elevado al cuadrado nos quedaría seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Ahora bien, reemplazamos esta identidad que es secante cuadrado y la ponemos a este ladito. Ahora que tenemos, vamos a ir reemplazando toda esta información, entonces tenemos también que hay otra identidad que dice que coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. O sea que esta identidad también la podemos reemplazar acá. Y secante cuadrado, no, no olvidemos que es la inversa del coseno. Entonces sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Vamos dejando toda esta ecuación en términos de senos y cosenos. Entonces, seno cuadrado sobre coseno cuadrado de x. Es igual a 1 menos, reemplazamos coseno de 2x, que equivale a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Y lo multiplicamos por secante cuadrado de x, que es 1 sobre coseno cuadrado de x. Les aconsejo que tengan una tablita donde estén anotadas todas las identidades. Esto les facilita el cálculo y el desarrollo de ejercicio. Entonces es muy buena idea que tengan esa tablita organizada. Los invito para que se queden hasta el final del video, ya que existe una gran sorpresa que les compartiré al final. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a efectuar la multiplicación de este menos 1, este menos que afecta al paréntesis y también a 2 seno cuadrado de x. Entonces nos quedaría lo siguiente, menos por más daría más, 1 por 1 nos da 1 y acá como no hay nada, quedaría 1 por coseno cuadrado, quedando 1 sobre coseno. Menos por menos nos daría más, 1 por 1 nos daría 2 seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Seguimos resolviendo y tenemos lo siguiente, ponemos coseno cuadrado de x aquí abajo, como un mínimo como un múltiplo, y este coseno cuadrado lo multiplicaríamos por este 1 que no tiene ningún denominador. Los demás quedarían igual menos 1 más 2 seno cuadrado de x. Ahora, vamos a ir resolviendo esta parte de acá. Ya cada vez se está acercando a que nos quede seno cuadrado de x. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos reemplazando esto utilizando la identidad fundamental que dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Como estamos viendo en este lado, está la función seno. Entonces, lo ideal es despejar aquí el coseno y que nos quede en términos de seno. Quedando coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Esto lo vamos a reemplazar donde está coseno cuadrado de x. Quedándonos de la siguiente forma: 1 menos seno cuadrado menos 1 más 2 seno cuadrado de x. Vamos ahora sí a efectuar la suma que hay aquí en estos términos. Y podemos ver que. 1 se nos cancela con menos 1 y efectuamos la suma de 2 seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. 2 menos 1 nos daría un seno cuadrado de x. Entonces seno cuadrado de x quedaría igual al otro lado del numerador que también es seno cuadrado de x. Y podemos ver que la identidad se cumple a ambos lados. Aquí hemos terminado este primer ejercicio. No olviden que pueden pausar el video para que vayan tomando nota paso a paso y de esta manera no se pierdan con el desarrollo del mismo. Antes de continuar, quiero recordarles que este video cuenta con el patrocinio de Industrias el Reflejo y es una empresa la cual se cuenta ubicada en Caldas. Podemos ver algunos de sus productos representativos y también podemos ver las diferentes presentaciones en las cuales se pueden encontrar. No de contactarnos a través de su página web y los teléfonos que aparecen en pantalla. Veamos el siguiente ejercicio. Tangente de a menos b es igual a seno de 2a menos seno de 2b que divide a coseno de 2a más coseno de 2b. Aquí vamos a utilizar otra identidad y esta identidad es la siguiente, ya sabemos que la tangente es seno sobre coseno, o sea que solamente cambiamos tangente, seno de a menos b sobre coseno de a menos b. Nos falta mirar qué pasa con este seno de 2a menos seno de 2b y coseno de 2a con coseno de 2b. Existe una identidad que suma o resta diferentes ángulos, esta podría ser seno de x menos seno de y, y también tenemos coseno de x más coseno de y. ¿Por qué tomamos esta negativa? Porque se relaciona con seno de 2a menos seno de 2b y aquí tomamos la de coseno porque ambas son positivas. ¿Qué vamos a hacer? Donde está x vamos a poner 2a y donde está y vamos a poner 2b para poder aplicar esta identidad. Veamos entonces. Vamos a empezar Primeramente resolviendo lo que tiene que ver con seno de 2a y seno de 2b. Entonces vamos a cambiar y reemplazamos. En este caso quedaría solamente 2 coseno de 2a más 2b sobre 2 que multiplica a 2a menos 2b sobre 2. Vamos a hacer lo mismo con la parte de los cosenos, pero ya no trabajando con senos sino con cosenos. Vamos a reemplazar esto en la parte de aquí abajito y nos quedaría de la siguiente forma, 2 coseno de 2a más 2b sobre 2 que multiplica a coseno de 2a menos 2b sobre 2. Podemos ver que hay términos semejantes, este término de acá es semejante a este, o sea que lo podríamos cancelar. Como es lo mismo y porque hay una multiplicación podemos efectuar esa cancelación. Ahora, miremos lo siguiente, podemos sacar un factor común acá de 2 y lo mismo aquí en esta parte, entonces nos quedaría de la siguiente forma, el 2 quedaría multiplicando a menos b tanto al seno como al coseno y estos dos se nos cancelarían, quedando solamente entonces seno de a menos b sobre coseno de a menos b. Podemos verificar que la identidad se nos cumple. Entonces ya aquí hemos resuelto un siguiente ejercicio de identidades. Miren que cada identidad puede ser utilizada en el momento que sea necesario. Entonces es importante saber identificar para luego reemplazar. Veamos un tercer y último ejercicio de identidades para cerrar esta parte de ejercicios. Ejercicio 3. Seno de 75 grados menos seno de 15, es igual a raíz de 2 sobre 2. Aquí, podemos utilizar o partir del principio de que podemos trabajar con ángulos que sean más semejantes. Estos podrían ser, por ejemplo, 45 y 30. La suma de 45 y 30 nos da 75 y asimismo lo podemos hacer con 15. Seno de 45 menos 30 o también lo vamos a haber hecho como 60 menos 45 también nos daría 15 grados. Entonces en este caso vamos a dejarlo 45 más 30 y 45 menos 30. Y esto nos genera dos identidades, una que dice seno de A más B que es igual a seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A y podemos reemplazarla de la siguiente forma, entonces 45 más 30 nos va a quedar seno de 45 por coseno de 30, más seno de 30 por coseno de 45. No olviden que este término es A y que este término es B, para reemplazarlo en la ecuación. Ahora, recordemos un poquito la parte de los triángulos con relación a los ángulos, entonces tenemos el triángulo de 45 grados y el triángulo de 30 grados. Como la respuesta está que es igual a raíz de 2 sobre 2, debemos trabajar con estas, con estas formas trigonométricas que nos permitan resolver más fácil esos valores. Seno de 45, si no recordamos, utilizamos SOCATOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, y tangente es opuesto sobre adyacente. Vamos a ir reemplazando entonces en la ecuación. Seno de 45, ¿qué sería? El opuesto sobre hipotenusa. Entonces, opuesto sería 1, y la hipotenusa raíz de 2. Coseno de 30, adyacente sobre hipotenusa, sería 1 sobre raíz de 2. Vamos. Seno de 45, 1 sobre raíz de 2, coseno de 30, corrijo, sería lado adyacente, raíz de 3, sobre la hipotenusa que es 2, más seno de 30, que es seno de 30? Lado opuesto sobre hipotenusa que es un medio y coseno de 45 es lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces tenemos esto, podemos efectuar las multiplicaciones 1 por raíz de 3, raíz de 2 por 2 y lo mismo a este lado, quedándonos raíz de 3, 2 por 1 nos da 2, 2 raíz de 2, 1 por 1 nos da 1 y 2 por 1 nos daría 2 raíz de 2. Quiere decir que esto se reduce a estos términos radicales. Hacemos lo mismo con la resta, no olviden que este es seno de 75, nos falta es seno de 15. Y seno de 15 sabemos que es 45 menos 30, pero ya aquí no va a ser positivo sino con signo negativo. Entonces, similar, volvemos a utilizar los triángulos y no olvidar las funciones trigonométricas. Reemplazamos el ejercicio, es lo mismo. Lo único que cambia es el signo, nos quedaría aquí con signo negativo, multiplicamos, nos quedaría raíz de 3, 2 por raíz de 2, menos 1 sobre 2 raíz de 2. Ahora, vamos a aplicar lo que nos dice el ejercicio. Seno de 75 menos seno de 15, entonces aplicamos eso, reemplazamos seno de 75 menos seno de 15. ¿Por qué se pone el paréntesis? Porque son dos términos, entonces se pueden ver afectadas por el signo, entonces por eso las encerramos en paréntesis. Genios, espero que todo ese tema esté quedando muy claro. No olviden dar una manito hacia arriba y compartir por si de pronto quieren que otra persona se beneficie con este video. Ahora, teniendo en cuenta esto, efectuamos que podemos ver una cancelación de términos semejantes. Acá está positivo y este quedaría con signo negativo, quedándonos solamente 1 sobre 2 raíz de 2 menos 1 sobre 2 raíz de 2. Pero este signo menos por menos nos cambia quedándonos positivo. Daría 1, 2 raíz de 2 más 1 sobre 2 raíz de 2 y no olviden que el ejercicio nos dice que todo esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Cada vez nos acercamos más a la respuesta. Esto es una fracción homogénea, sumamos los numeradores y nos quedaría 2 sobre 2 raíz de 2. Podemos cancelar estos dos y nos quedaría 1 sobre raíz de 2. Por último podemos aplicar aquí una racionalización para que nos quitemos el problema de este radical, entonces multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2, quedándonos entonces que aquí nos quedaría raíz de 2 y aquí se nos cancela la raíz quedando solamente el número que la contiene, que en este caso sería el 2, quedaría entonces raíz de 2 sobre 2 igual a raíz de 2 sobre 2 y aquí terminaría el ejercicio. Con esto daríamos por concluido la parte de lo que tenía que ver con ejercicios de identidades. La próxima semana los invito para que veamos el tema de transformaciones trigonométricas, que es un tema muy importante que también debemos tratar. Pero antes de despedirme, quiero contarles la sorpresa. La próxima semana se explicará cómo se va a desarrollar el sorteo en el canal. Y esto es para todos los seguidores del canal Danstein. Allí explicaremos todos los premios que tiene el sorteo y cómo es la forma que pueden participar. Así que no se pierdan la próxima semana todo el desarrollo del sorteo. Muchas gracias y hasta el próximo video. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manita hacia arriba y...